Domingo 2 de octubre, hoy voy a hacer desde aquí la breve reflexión Ya hemos terminado, bueno, quedan todavía algunas llamadas que hemos tenido que posponer Porque no damos abasto del lanzamiento de David A día de hoy se han facturado más de 50.000 euros en literalmente menos de una semana Con una inversión en publicidad de aproximadamente unos 3.000 euros Todo esto en una semana, pero el punto donde quiero ir Es que para mí el hacer lanzamientos va mucho más allá de eso le acabo de enviar ahora mismo un, un audio a David y la verdad es que me siento feliz, me siento orgulloso y mira, se me pone hasta, hasta, hasta el pelo de punta de saber que, bueno, pues al final David era una persona normal, 27 años, chico normal, psicólogo, cobraba sus 1000 euros al mes o 1200 y al final pues tenía que ir a un trabajo fijo Con un jefe fijo y todo ahí y, y a pesar de que le gustaba mucho Lo que hacía, no vivía La vida que quería Y hoy puedo decir Firmemente y sin que me tiemble la voz Que el Haber lanzado le ha cambiado la puta vida Ahora mismo Al momento que estoy grabando esto David acaba de tomar una decisión Se mudó en el primer lanzamiento que hicimos Que facturamos eh, 45.000 euros Primer lanzamiento facturamos 10.000 Y eso a David le dio un suspiro Se invirtieron 1.000 y se facturaron 10.000 Y le dio un suspiro increíble En el segundo lanzamiento se invirtieron 3.000 Tienes por ahí además el, el vídeo en, en Youtube Y se sacaron 46.000 47.000 Y en este tercero se han invertido 3.000 Y se han superado los 50.000 Cuando terminamos el, primer el segundo lanzamiento Me acuerdo que David me llamó y me dijo Dani el vivía en Toledo, me dice Me voy a vivir a Madrid <ríe> Y se vino con su pareja Y vino aquí a Madrid Se mudó a Madrid Pero es que con este tercer lanzamiento Que hemos hecho Que hemos terminado Bueno, terminamos el viernes David me dijo Dani Me voy a Vietnam Me voy a vivir viajando y ahora mismo, al momento de que estoy grabando esto, y es que casi me saltan las putas lágrimas, David está de camino al aeropuerto para irse con su chica a Vietnam a vivir viajando. Te prometo que... Saber que al final... Contribuyes a... a... Bueno. Pues quizás a, a, a que otros tengan una mejor vida A que otros puedan vivir quizás como hace años soñaba Quizás lo veas como una tontería Quizás le veas el valor que, que, que, yo, le, que yo le veo Pero hoy puedo decir que, que estoy ayudando a personas a cambiar vidas Que David hace un año estaba viviendo... Bueno, tenía su consulta, tampoco se podía quejar Pero hoy puedo decir abiertamente que... Que ha cambiado su vida y además La vida de los que le rodean Porque no se ha ido él solo, se ha ido con su pareja A vivir viajando A hacer lo que quiere Y te prometo Que para mí eso Es incalculable Y saber que al final Yo he tenido gran impacto en todo esto el, el... Joder, es que si No hubiésemos hecho esos dos lanzamientos No hubiese sido posible Y todo empezó por Por una idea una idea loca que decidimos llevar a cabo a través de un lanzamiento Así que, de verdad, que, que estoy súper agradecido David, si estás viendo esto, tío, te, te deseo lo mejor Porque te lo mereces, porque no ha sido fácil O sea, no, no quiero que quede este concepto de esto es fácil, los lanzamientos y ganas dinero Y no es fácil Ahora bien, si tienes un mapa de ruta, si tienes un paso a paso que seguir Es sencillo y se puede hacer porque lo venimos haciendo, porque no es algo de probabilidad Si sabes lo que haces no es probabilidad No es uno de cada mil En el primer lanzamiento facturamos 10.000 Segundo 47.000 Tercero 50.000 No es probabilidad Los datos son los datos Los números son los números Pero más allá de eso, más allá del dinero No quiero, no quiero que te quedes con ese concepto Es que esto cambia putas vidas como se la ha cambiado a David, como se la ha cambiado a los alumnos de la incubadora de lanzamientos, a Eva Que cuando entró la incubadora, no quería, me, me, me lo dijo además Dijo, es que Dani, yo no quiero hacer lo que estoy haciendo No quiero hacer lo que estoy haciendo Y en el tercer mes, a punto de terminar la incubadora, la echaron del trabajo Terminó el lanzamiento Y sin tener ni puñetera idea de marketing, cuando entró a la incubadora e invirtido tan solo 300 euros en publicidad facturó 5.800 entonces no me vengas ahora a decir que no tienes ni idea de marketing, que no sabes sobre redes sociales o que eres demasiado mayor porque eso no me vale eso es, lo quieres o no lo quieres y eso es lo que he aprendido con los negocios online, con los lanzamientos que no va de si sabes o no sabes que no va de si eres mayor o no eres mayor que no va de si tienes redes sociales o no que no va de si te gusta exponerte, no va de eso Va de si quieres algo más o no Va de si te conformas con lo que tienes o no Si te conformas y estás a gusto con lo que tienes Perfecto, no hagas lanzamientos Esto no es para ti No es para ti Ahora bien Si quieres algo diferente, si quieres algo nuevo Si no estás conforme con lo, con lo que ya tienes Si quieres explorar, si tienes una idea loca Y quieres probarla, si quieres lanzarte al mercado digital Si quieres tener un negocio online Si quieres vivir viajando O, o generar ingresos desde casa Esto sí es para ti pero no quiero que te quedes solo con la concepción del dinero No quiero que te quedes solo con, con, con los más de 50.000 euros que David ha facturado O, o los más de 5.800 que ha facturado Eva Quédate con que esto cambia vidas Con que David ahora está Viajando por Vietnam con su, con su pareja acá Que Eva ahora le acaban de echar el trabajo Y está más feliz que nunca porque está viviendo la vida que quiere Quédate con eso Porque para mí eso es lo, lo verdaderamente importante Y eso es lo que me mueve te prometo que hace años para mí esto nunca lo hubiese imaginado como una persona con 18 años que trabajaba en un Burger King con personas de, de 40 que yo veía así mi vida yo veía así mi vida bueno pues aquí paso todos los años y, y ya está y ahorro y tengo mi coche, mi casa y no era feliz por dentro y esa, infel y esa infelicidad, el no estar feliz por dentro, lo iba contagiando al resto. Llegaba a casa y lo contagiaba. Hablaba con mi pareja y contagiaba toda esa puta infelicidad porque no estaba a gusto haciendo lo que quería. Por eso digo que cambia vidas. Por eso digo que va mucho más allá que el dinero. Así que, bueno... perdona pero he encendido la cámara y, y... Como justamente David se va ahora a Vietnam... Me apetecía soltar esto y, bueno, que la conclusión es que los lanzamientos, los negocios online cambian vidas de verdad. Así que gracias por estar aquí y, bueno, espero que hayas podido sacar partido.